Hola, mi nombre es Juan Francisco Girón, trabajo El Hierro y los invito a celebrar los 25 años de Expo Artesanías a celebrarse del 4 al 17 de diciembre en Corferias. Los esperamos.